Nuestro siguiente programa, Café Empresarial, síguenos a través del Facebook Live en Cartago Medios y en Huerco Radio. Sábados 1 de la tarde hora de Costa Rica, 2 de la tarde Panamá y México, 4 de la tarde Argentina, 9 de la noche Madrid, España. Café Empresarial, momentos de negocios. <tose> Tenga muy buenas tardes, estimada audiencia. Bienvenidos sean una vez más a este nuestro espacio Café Empresarial, donde siempre estamos conversando sobre grandes momentos de negocios donde contamos con la participación de expertos, expertas en sus diferentes ramas y que siempre nos traen algo eh, bueno, algo de aprendizaje, siempre todos los sábados acá a la una de la tarde Centroamérica, dos de la tarde México, Panamá, cuatro de la tarde, Buenos Aires, Argentina 9 de la noche, Madrid, España nos sintonizan en este su espacio Café Empresarial, un servidor Max Equeira Cascante, le da la más cordial bienvenida de nuevo en este momento de negocio donde siempre hay algo nuevo que refrescar, hay algo nuevo que traer lecciones grandes por aprender para toda nuestra amable, estimable audiencia, y hoy llegamos eh, a este día, sábado 21 de agosto, ya cerrando el mes de una manera muy Proactiva, muy loable Y que siempre hay algo bueno Y hoy estamos abiertamente que llegamos a nuestro Programa número 20 De Café Empresarial De lo cual nos sentimos orgullosos Y gracias a ustedes que siempre nos están sintonizando Nos están escuchando eh, Abiertamente Y que siempre hay buenas eh, Inquietudes, buenos aprendizajes Buena realimentación y ni más faltaba, eh, estamos haciendo hoy cosas como siempre maravillosas, construyendo y co -creando. Y precisamente hoy, a la estimada audiencia, tenemos a un invitado de lujo, del cual hoy vamos a aprender muchas cosas. Tiene una trayectoria eh, bastante fuerte en su campo. De hecho, abiertamente hoy lo digo con todo honor y todo orgullo, lo presento porque más que un invitado es un colega es un amigo con el que compartimos en algún momento en las universidades donde dimos clases, fueron muchos años, y que siempre ahí nos veíamos en los pasillos, o ahí estábamos en reuniones de profesores, siempre hablando de cosas esenciales acá de la vida, mucho de la parte empresarial, y que hoy es eh, un invitado que no solo es un invitado, sino un amigo ya de la familia de Café Empresarial. Hoy lo presentamos acá con todo... Eh, los créditos que se merecen para nosotros es un lujo y es un placer presentar a el señor Marco Antonio Montero Jiménez, quien cuenta con una maestría, verdad un marco en administración de negocios en el área de finanzas y banca y también con una maestría en el área de riesgos que precisamente eh, se especializó en España, en la Universidad Nebrija de España y también COACH, certificado del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas Incai, al igual que mmm, también se ha especializado en cursos del área financiera, se ha capacitado también consultor del área empresarial para pymes en cuanto a lo que es desarrollo de estructura financiera se refiere y muy importante este detalle que también eh, don Marco, además de eso, un destacado profesor universitario para niveles como bachillerato, licenciatura, maestría, ha estado en varias universidades, en hispanoamericana en universidad latina, en fundepus, eh, una persona que que se ha destacado por su no solo labor docente, sino ese, esa combinación de experiencia versus docencia le ha dado hoy el sitio que tiene y que siempre muy buenos comentarios con los estudiantes, con muchos de los muchachos que ya hoy son profesionales, gracias aquí a la guía y a la capacidad de nuestro compañero Montero y que hoy nos viene a brindar un tema de importancia, que en estos tiempos tenemos que tomar hoy seria conciencia Sería reflexión sobre lo que vamos a hablar, porque Don Marco viene a compartir con nosotros lo que es la organización estructural financiera en las pymes. Es que vean qué importante el tema que tenemos hoy, porque... Eh, en esto coincidimos don Marco y un servidor que siempre hemos visitado pymes, hemos visitado organizaciones y a veces hay factores o elementos que uno se encuentra que nos hacen ver grandes lecciones o reflexiones sobre ese aspecto y cómo saber llevar adecuadamente el manejo de una organización, no solo desde un punto de vista de dinero, sino desde un punto de vista macro que la parte de estructura y para nosotros hoy es un placer y un honor presentar este tema y presentar al invitado Don Marco, no tengo más que decirte de usted, bienvenido sea y qué gusto tenerlo acá con nosotros en Café Empresarial, Don Marco. Buenas tardes, bienvenido sea. Muy buenas tardes, Don Max, eh, eh, muy agradecido por la invitación, tanto a usted como a Don Heiner. Y de verdad que, que muy eh, eh, complacido de poder compartir toda esta experiencia que aún no ha acumulado a través de los años, ¿verdad?, y que a veces, desgraciadamente, en estos tiempos, eh, eh, algunas eh, partes de la sociedad se olvidan de la... De la vamos a ver, es que nosotros ya pasamos por donde asustan, ¿verdad? Ya, ya eh, tenemos mucho camano, eh, camino recorrido. Eso no quiere decir que lo sepamos todo, pero sí quiere decir que nuestra amplia experiencia además es un elemento que nos ayuda muchísimo a enfrentar situaciones que para eh, los años que tenemos nosotros, por ejemplo, la, la pandemia oh. que hoy eh, se atravesó eh, en nuestras vidas, ya con dos años prácticamente de estar metidos en esto, la mayoría de la gente tuvo que, que, que reinventarse, ¿verdad? tuvo que reinventarse y muchas veces tuvieron que hacer su pyme a la brava, ¿verdad? Eh, ante la ausencia de qué? De ingresos, por ejemplo. Decir qué hago para qué, qué hago para sobrevivir, ¿verdad? Eh, uno desearía que, que los negocios pues sean un poco más elaborados, un poco más planificados, pero no siempre ocurre así, ¿verdad? No siempre ocurre así. Y, y muchos, no solo costarricenses, sino mucha gente en el mundo ha tenido que, que ver eh, qué hace, qué produzco, ¿verdad? Eh, sectores como, eh, uno se pone a pensar en sectores como, como el turismo, eh, como la gente que trasladó a los estudiantes en bucetas, que mucha gente perdió sus, su medio de transporte y demás, porque hice, su ingreso se, se convirtió en cero, e incluso no les dieron oportunidad de de poder, como, eh, de poder eh, dedicarse dentro de lo que les permitía el medio de transporte a hacer otro tipo de, de, de servicios, entonces eso ocasionó el cierre para ellos. Entonces, es indudable que, que, que el sector Pymes eh, es en este momento eh, una gran aventura, digamos, para, para la economía. Muchas personas, como le digo, Tuvieron que, que, que reinventarse y lo que decía ahorita antes de, de ingresar y que comentábamos con Don Heiner y Don Max, que eh, hoy en día hay que darse la mano, ¿verdad? Tenemos que olvidarnos de, de, egoísmo, de egoísmos, tenemos que olvidarnos de, de ser los personajes eh, principales de la película, sino que entre todos debemos darnos la mano para poder salir ¿qué? adelante. Eh, don Marco, muy importante esta breve introducción, presentación que usted menciona, porque es cierto, hoy en este tiempo en el que nos encontramos como humanidad, y no lo digo solo por Costa Rica, lo decimos a nivel mundial, usted toca un tema muy, muy, muy sensible, que es esta parte, como una situación salubrica a nivel mundial nos vino a enseñar en este tiempo varios aspectos muy importantes, aspectos, que nos hacen ver no solo el hecho de que si tenemos verdad un marco, un negocio, eh, simplemente producir. No, es el hecho de cómo prepararse, aprender a leer el mercado, comprender la lectura de un entorno. Que eso, bueno, por ahí yo en la academia siempre lo damos a los chiquillos de una manera bastante sencilla, uh -huh. bastante peculiar, ¿verdad? Explicándoles... La importancia es que siempre tiene que tener un administrador una administradora de negocios cuando se trata de leer el mercado. Pero ahora, en vivo y a todo color, ya este tema, como lo dijo usted, nos vino a enseñar cosas de no solo decir leer, es cómo aprender a reaccionar, ¿verdad? Y cómo tener hasta planes de contingencia y, como dijo usted, ver cómo empresas en la parte turística, principalmente en la hotelería, que se vieron seriamente afectadas, reinventarse con el tema del transporte de personas. Eh, ver hoy en día, don Marco, que la parte de empresas que se dedicaron a servicios se reinventaron con el tema de la venta de mascarilla, la venta de guantes. Entonces, unas fabricaban sus mascarillas. ...para la venta al público... ...y me he encontrado casos como esos... ...bastante, eh, bastante fuertes... ...en donde uno habla... ...mucho de la pequeña, mediana empresa... ...¿qué te dice Max? Eh, ...optamos por los alimentos, optamos por el uso personal... ...optamos por la limpieza... hay un conocido ahí que en su momento... ...se dedicaba a la parte... Eh, ...servicios y me dice... ...ahora estoy vendiendo equipo de limpieza... ...todo lo que son eh, las famosas alfombras... ...estas eh, higiénicas para los zapatos... ...el tema este del gel... Y cómo eso tuvo que dar una, nos está dando una gran enseñanza de no solo preparación, sino tener esa chispa, ¿verdad? Un marco y cómo todos estos factores influyen, ¿verdad? A nivel de, un, de, de, de varios sectores, porque no solo veo, digamos, yo la parte grande, la parte público-privada, sino también uno ve la parte familiar y la parte pymes que son varias aristas o caras que no se encuentran. Y un marco ¿cómo eso, hasta desde un punto de vista financiero, puede influir, ¿verdad? Un marco al respecto sobre ese detalle ve Max, podemos dividir, y, y todos los que nos están escuchando, eh, esta exposición, digamos, o esta conversación en varios aspectos, ¿verdad? Primero, eh, digamos que las pymes que han tenido la oportunidad de tener cierta elaboración, que no fueron un resultado advenedizo, por decirlo de alguna forma, del tema de la pandemia, ¿verdad?, sino que era un negocio que ya usted tuvo eh, en mente, que lo quería desarrollar y lo fue haciendo poco a poco. Eh, para mí, de los grandes males y de la experiencia bancaria que tuve por más de 30 años, ¿verdad? Eh, llegan eh, a los bancos eh, gente con, con, con propuestas y normalmente la gran deficiencia que tienen estas empresas es en la presentación de sus estados financieros y de su realidad financiera, ¿verdad? Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el costo, por ejemplo, de evadir impuestos y no facturar todo lo que qué? Lo que nosotros realmente producimos, ¿verdad? Y llegar con un balance muy débil. Entonces podemos argumentar muchísimas cosas, que para qué pagar impuestos al gobierno, para que este no haga el mejor uso de esos, de esos recursos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué ocurre? Bueno, hay es que si usted no trae las cosas lo mejor posible, o, o, o incluso con un, per, o con un profesional capacitado, ¿por qué nos encontramos? Que muchas veces pequeños empresarios le dicen a usted, o no solo pequeños empresarios, Max, también gente que tiene empresas que venden 10, 15 millones de dólares, ¿verdad? En un año te encontrás y que te dan una directriz y te pretenden decir, mire, voy a pagar tanto de, de impuestos. Eh, ve a ver cómo hace, pero no estoy dispuesto a pagar más de tanto, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿y, ¿y qué querés que haga? Le digo, Yo no soy Harry Potter, ¿verdad? Ni nada por el estilo como para, qué, qué? Como para hacer magia. ¿verdad? e inventarme cosas que no, que, que no son pero independiente y te encontrás muchas veces que profesionales que ante tener o no tener trabajo ceden a ese tipo de ¿qué? depresiones o te encontrás con profesionales de otras áreas que te confunden conceptos que no respetan tu área y, y, y te eh, te señalan porque una facturación no le dio igual al, al valor de sus ventas entonces usted dice bueno un concepto que uno aprende en contabilidad uno verdad ellos no lo tienen claro y llegan y critican una labor profesional por ese por ese tipo de cosas a qué voy Max y, y, y, y, y todos los que están escuchándome a que muchas veces usted pierde grandes oportunidades porque si usted se acerca al banco es porque tiene la oportunidad de qué de crecer eh, yo recién estoy ayudando ahí a, a un señor y, y él ha tenido la oportunidad de seguir creciendo su negocio a pesar de la pandemia y demás, pero resulta que sus estados financieros eh, no están bien estructurados y no reflejan la realidad que debería, que debería tener. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y ahí hablarse con personas que le dicen, mira, necesitamos comprar un carro, hey, entra conmigo y yo te doy un porcentaje del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, tu negocio pierde la oportunidad de, de crecer. Y como yo digo en mis clases, muchas veces, y lamentablemente, eh, Max, en nuestras profesiones, te encontrás con, con contadores y te encontrás con contadores de chistes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi experiencia profesional a mí me presentaban estados financieros con patrimonios en negativo, o sea, que el pasivo era más del 100% de los, de los activos. Y entonces usted dice... Como un contador se atreve, cuando yo le pregunté al dueño, le dije, ¿por qué presenta usted esto así? Dice, es que el contador me lo recomendó, y yo, entonces, para mí es un contador de chistes, ¿verdad? Como un contador que se precie conocer la ecuación básica contable, ¿verdad?, se atreve a aconsejar a su, a su, a su, a su patrono que haga ese tipo de cosas. Entonces, yo digo, ¿cuál es el costo de oportunidad que perdés desde <tose> la perspectiva de un crecimiento? Por ejemplo, eh, eh, los recursos que da con el aval del Estado, ¿verdad? Eh, hay tasas de interés muy interesantes, a tasa básica pasiva que llegan al 6, 7% apenas, ¿verdad? Donde los pequeños eh, podrían accesar a este tipo de recursos, ¿verdad? Costa Rica debe hacer una revisión de muchísimas cosas, eh, señores, ¿por qué? ¿Por eh, yo recién tuve la oportunidad de medio empezar un emprendimiento y le voy a contar algo, Max, y voy a hablar de una municipalidad. Eh, un amigo me dice, Marco, ayúdame eh, para solicitar eh, el uso de sueldos de una que, de, de, eh, de una propiedad. Resulta que la sí. propiedad está en el puro centro de la que, la alquila él en el puro centro de la ciudad. Entonces, uno de los requisitos para la patente es precisamente presentar el uso de suelos. Entonces, yo pregunto, Max, ¿por qué una municipalidad le pide a una empresa o a un negocio como requisito el uso de suelos si ellos son los que tienen el uso de suelos y ellos son los que tienen todo el qué? Todo el diseño en la ciudad, en qué área se y ahí hay un montón de comercios porque es en el puro centro de qué? Del cantón. Entonces usted dice, ¿qué es esa? Y durar 22 días es atrasando al pequeño empresario para que cumpla con un requisito. Y entonces usted se va más atrás. Cuando vienen las campañas políticas, usted escucha constantemente decir, tenemos que arreglar el tema de papeleo y de trámites. ¿Y cuándo lo hemos arreglado? ¿Verdad? Nunca lo hemos arreglado. ¿Verdad? Entonces, todo, cada cuatro años aparece Superman diciendo que él va a arreglar el, el tema de los, de, los, de, los, de los trámites. Y yo sinceramente creo que arreglar eso es un tema de actitud de los empleados que, que prestan el servicio. ¿verdad? Que lamentablemente, o sea, no es que quiera atacarlos, ni mucho menos. Al final, todos esos trámites mm -hmm. normalmente están en, en poder de qué? De empleados públicos. ¿Verdad? Entonces... Las empresas a veces piensan que no organizarse desde el punto de vista financiero. No, yo no quiero pagar impuestos. Usted ve ahora al ministro de Hacienda hablando del tema de los, de las, del, del ahí Max, ¿por qué medio están vendiendo las pequeñas empresas? Todas esas personas que tuvieron que reinventarse y demás. ¿Por qué Hacienda dice, ah, caray? Ah, ¿no? como decía el recordado Abel Pacheco, ah, ah, caray ahí. ¿Por qué? Porque por ahí es donde todo el mundo hace sus pagos. Porque Correos de Costa Rica en este momento está teniendo una gran demanda. ¿Por qué? Porque tienen que destruir paquetes que envían porque todo el mundo está vendiendo ¿Por qué? Por internet. ¿Ah? Todo el mundo está vendiendo por internet. Entonces ¿Cómo se hacen los pagos? Por simple. Y usted me va a decir Marco ¿Qué es? ¿Que estás a favor del gobierno? No. Yo lo que estoy a favor como un pequeño empresario de esos que está vendiendo. Ojalá, digamos, 3, 4 millones por, por mes, por semana, por lo que usted quiera, que su negocio está funcionando, ¿verdad? Y va a necesitar comprar más materia prima, va a necesitar, entonces, ¿en qué tiene que caer? Tiene que caer en manos de qué, de prestamistas que tienen tasas de usura, ¿verdad? Y no van a poder, ¿qué? Y no van a poder, o sea, la rentabilidad del negocio se va a reducir sensiblemente por eso. Entonces, ¿qué debería tener? ¿Qué debería tener un pequeño empresario? Alguien que lo ayude en la parte qué? En la parte financiera, ¿verdad? Y que sea un profesional, porque también en esa área nos encontramos profesionales de profesionales, como en todas las áreas, que también qué? Uh -huh. Que también tengan conciencia y nos ayuden de una forma ¿qué? adecuada, que se adapten a las posibilidades de qué? Del negocio que te está contratando. ¿Ah? Entonces. ¿Por qué? Pero que también ese empresario tenga la conciencia que conforme él se va ordenando y va creciendo, tenga también la posibilidad de ir remunerando mejor a ese profesional y de acuerdo a sus ¿qué? a sus capacidades, sin que necesariamente le pague un salario de mercado porque sabemos que eso es difícil de pagar. Eh, Marco, todo esto que usted está diciendo, mira, no de de nuestra fuerte realidad, porque así como usted lo ha mencionado, ey, o sea, a el otro compañero socio, Heiner Mora, acá que también es uno de los partícipes de este proyecto Café Empresarial y un servidor que nos ha tocado también dentro del emprendedurismo muchas cosas muy fuertes, porque esto que usted precisamente dice en este sector es de, es de las cosas más de, difíciles a veces de manejar, ¿verdad? Todo lo que es este tema de cargas tributarias, cargas financieras, obligaciones, y aquí no digo, Marco, como lo dice usted, que evadamos, porque no, ese no es el tema. El tema es cómo llegar a un modelo eh, eh, económico justo solidario que le dé a este sector la oportunidad de desarrollarse y crecer así como usted lo dice ¿verdad? y darle a la, a la, a la PYME la debida asesoría porque eso que usted dice yo me lo he encontrado muchas veces también en la parte de consultoría en un marco de toda la audiencia cuando llega gente de forma muy humilde, muy sencilla Don Max, este es mi modelo de negocio y uno siempre les pregunta ¿dónde está su capital de trabajo? ¿dónde está su eh, eh, fondo de efectivo para obligaciones? y tal vez me dicen, ¿cómo? ¿qué es eso? y yo les digo, sí, porque uno tiene que tener un capital de trabajo tiene que tener un fondo también para emergencias tenés que tener otro destinado para la parte impuestos, el manejo hasta lamentablemente también con cosas don Marco, que yo sé que usted los ha visto tal vez en una sola cuenta manejamos todo el dinero y eso no es así, viene una parte que se llama, como usted lo dijo el orden, la disciplina pero ante todo la buena asesoría, porque eso que ustedes dice a mí me ha pasado también, que llegan y los envían tal vez a presentar propuestas a diferentes programas, como estos de eh, banca y desarrollo, cuando se encuentran con un consultor y tal vez me dicen, es que el no me recomendó esto. Y es eso, de que por qué tantas deudas en relación a lo que es la parte ingresos. Entonces ya viene una trama y un montón de cosas. O que te dicen, hey, no, Maxi, si yo no tengo nada, tengo deudas, ayúdeme a producir dinero. Y yo les digo, pero qué es lo que ustedes quieren no que me haga hacer dinero mismo, ¿no? como dice usted, no somos el mago chino, tampoco, pero es el tema del orden, y vienen un montón de factores eh, también de cultura que esto que usted menciona es muy duro, ¿verdad? la parte de esta elevación, la parte de esta, la presentación de eh, Estado financiero, la parte de cubrir mis obligaciones, pero viene un tema ahí que uno dice, sí, esa disparidad que hay ¿Cómo medimos una pyme en relación a una empresa grande? Más cuando se habla de un emprendimiento, ¿no, don Marco, una etapa embrionaria, que esa es la parte más difícil, ¿sí? los que nos hemos metido a esto, que es buscar clientes, que es lo primero que hay que pensar, consolidar una marca, salir al mercado, darse a conocer, y que siempre nos atacan con la típica pregunta, don Marco, ¿cuánto tiempo tiene usted en el mercado? Y yo a veces digo, está bien, Está bien, hay que saber de la persona, pero si no le damos a la oportunidad, ¿quién se la va a dar? Entonces, si yo digo, hey, si no tiene experiencia en esta parte del sector como y ¿quién se la va a dar? Y entonces vamos a eso que usted dice, lamentablemente los inducen a una parte que me duele mucho, que es la informalidad y por qué llegamos a esa informalidad o por qué llegamos a esa parte de evasión o por qué llegamos a esa parte de que preferí dedicarme a las ventas por decirlo así, ambulantes, que eso no es mal visto, pero desde el punto de vista de la parte de no formalizar, y aquí viene un tema muy interesante que usted lo dijo muy bien los gobiernos locales hasta dónde, qué papel están haciendo como actores para tratar de llevarlos de la mano con programas sociales, con programas de eh, sostenibilidad económica les digo yo, que es esa parte de cómo ayudarlos a integrarse a la parte empresarial, ¿verdad, don Marco? Y cómo también hacerles ver la importancia de una buena cultura, no solo financiera, sino una cultura eh, corporativa. Porque cuando uno ve estas historias, es, es muy doloroso verlo desde el punto de vista de cuando llega, si te dicen, eh, mira, esta es mi empresa, y usted dice, y esto, me dice, es el dinero. Y bueno, ¿de dónde está la distribución de este dinero? Te encontras un montón de factores en todo el Marco. ¿Qué aspectos usted, como experto que nos está luchando, considera que son importantes que una persona propietaria y una pyme debe tener en materia financiera y qué tips serán los más atinados, ¿verdad, Marco? Para ordenarse en ese sentido. Max, te voy a contar una anécdota personal. Resulta que mi hija, que tiene 18 años, entonces, incluso en su etapa de antes de la pandemia de colegio, a veces me decía, pá, présteme una platica para empezar un, un, un pequeño negocito de, que tenía ella. Ahorita está haciendo collares y otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, dentro de la ingenuidad que puede tener un, una persona joven, ¿verdad? Yo le prestaba la plata, estábamos hablando de sumas pequeñas, 15, 20 mil colones, ¿verdad? Y entonces, yeah, yo, yo se lo daba y yo le decía, esto es un préstamo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella todavía no tiene la conciencia de que no todo lo que vende es ganancia, ¿verdad? Que sí. tiene que sacar los qué, los costos. ¿Verdad? Pero si usted nos ponemos a pensar hoy, Max, qué difícil para un pequeño empresario que tuvo que salir o se tuvo que transformar en pequeño empresario, cuando tenés que jugar de pequeño empresario, pero también tenés que mantener una familia. ¿No? Porque te quedaste con qué? Sin ingresos. Entonces, sí. si usted, esa teoría sí. que nosotros conocemos de que cuáles son mis costos fijos, de cuáles son mis costos variables, y que cuál va a ser mi punto de equilibrio, ¿verdad? Es la diferencia entre si como o no como, en si pago la casa o no la pago, si pago la luz o pago el agua o pago el teléfono, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en, en, en esta pandemia, eh, yo revisé el tema, bueno, eh, uno dice, ¿dónde existen instituciones en Costa Rica que realmente eh, ayuden al pequeño empresario, ¿verdad? Entonces, usted se va, a Max, y resulta, y, y te voy a contar otra anécdota personal, yo en ese momento tenía un muy buen trabajo, y el Banco Nacional me llamaba y me dice, don Marco, le presto 25 millones de colones, así, de buenas a primeras, sin fianzas, ni nada, porque yo tenía muy buenas condiciones en ese momento, ¿verdad?, entonces yo le digo, no, no, muchas gracias, pero la verdad que no, no ocupo, porque uno no tiene que endeudarse por deporte, ah Por simplemente, ah, mira, me están ofreciendo 25 millones, voy a ir a ver en qué los gasto, ah Porque es una actitud, pues, bastante irresponsable. En esos días me salió la oportunidad de empezar un, una pequeña empresa de importar ahí un producto, ¿verdad? Entonces fui al mismo Banco Nacional. Entonces eh, pedí que me atendiera un muchacho de, de, de Pymes, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que te hace es, ¿y cuántos años tiene usted de qué? ¿De estar operando la empresa? Entonces, vos decís, no, estoy empezando. Ah, ya. Entonces, la cual, adiname, cuál fue la segunda pregunta. Eh, y tenés garantía real, ¿verdad? Uh -huh. Cuando uno habla a su jefe uh -huh. y todo le dicen que el primer parámetro de calificación, ¿cuál es? Max, la capacidad de pago, ¿Verdad? Entonces le digo yo, vea, usted no cree que la primera pregunta que debió haberme hecho usted es en qué consiste mi proyecto y ver cuál es la viabilidad de ese proyecto. ¿ah? Si la idea suena, si está estructurada, si hay un buen planteamiento, a cuál mercado me dirijo, cuál es el margen de rentabilidad que usted va a manejar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nunca le interesó, nunca le interesó conocer el negocio. Entonces uno dice... ¿Cómo la banca, verdad, que supone que es la que tiene que apoyar a todos esos pequeños empresarios, tiene gente tan poco capacitada, ¿eh? o, o tal vez el perfil de riesgo del banco es preocuparse, no por si el negocio es o no es viable, sino por, y si no me paga, ¿qué voy a hacer con, con, con, con la plata que eventualmente voy a qué? Voy a perder. Entonces le digo, ya que usted se centra en el tema de, de, de, de, de, hipoteca, de, de hipotecas, le digo yo, y ni siquiera me quiere escuchar qué es lo que quiero poner y cuál es la viabilidad del negocio y demás, le digo, le hago un planteamiento. Digo, yo lo que necesito son 10 millones de colones. Le digo, porque se supone que las pymes tienen una mejor tasa de qué? Una, tasa, una mejor tasa de interés. Le digo, ¿cómo me explica usted que el banco me preste a mí 25 millones? sin firma, con una firma mía, nada más, y por otro lado venga yo a pedir un 15 millones menos y usted me diga que solo con garantía real y ni siquiera quiere escuchar mi proyecto. Y yo, porque yo voy a seguir trabajando en lo que estoy trabajando, eso va a ser un, un negocio, que Accesorio, para ver si yo lo empiezo y lo empiezo a consolidar para eventualmente tomar la decisión de dejar mi trabajo y dedicarme a este pequeño emprendimiento que en el futuro me puede dar ciertos ciertos réditos y ahí terminó la conversación Max ¿verdad? entonces ¿cómo hacemos nosotros? te voy a contar otra historia con un montón de gente que tengo yo conocida todavía en banco un día llamó al gerente de crédito de un banco y le digo mira, le estaba ayudando a un cliente ahí para ver si le tramitábamos un crédito él muy amablemente me atendió muy rápido y el día que me atendió me presentó con un ejecutivo que era el que iba a llevar mi caso ¿verdad? entonces ya el señor me presentó y además estuvimos conversando un poco de qué se trataba el negocio y yo le dejé todos los documentos al ejecutivo de cuenta entre 15 días y 22 días después ¿verdad? yo llamo al qué? al ejecutivo y le digo mira Maxito ¿cómo va? ¿cómo te fue? con, con el análisis de, de lo que te presenté discúlpeme, ¿quién me habla? Le digo, Marco Montero. Me dice, perdona, pero es que no me acuerdo quién es usted. Le digo, ¿me está hablando en serio? Le digo yo. Y bueno, para refrescarle la memoria, le digo yo, eh, don fulanito me presentó con usted, yo era, soy conocido de él, fuimos compañeros muchos años de banca, y entonces aquí estoy, ¿para qué? Para que usted eh, me diga, a ver, que si le ve viabilidad, si necesita más información y demás. Ah, ya, ya, ya, ahora sí, sí, sí, ya me acordé, ya me acordé. Max, le apuesto que ese señor no tenía la más mínima idea, ni se acordaba que el gerente de crédito me había presentado con él para que él analizara ese negocio. O sea, que esos papeles por, fun, posiblemente estaban o en un basurero o estaban en la qué? En una gaveta, me dijo. Entonces yo digo, si no existe el conocimiento en nuestras pymes para presentar información y no se asesora y además vamos donde empleados bancarios cuya filosofía es el mínimo esfuerzo cuyo que lo que saben es dictar los requisitos de su jefe y pedir una garantía hipotecaria entonces el mercado se nos estrecha demasiado max y vamos a estar destinados al qué al fracaso para poder ayudar a todas estas empresas, a todos estos emprendimientos. Un día esto se escuchaba a uno de los 50.000 candidatos presidenciales que vamos a tener, que está en la etapa de precandidatos, y decía que, eh, que el Estado tenía que asumir ciertos riesgos, bueno, pero ciertos riesgos con cierto nivel de responsabilidad para poder apoyar a ese tipo de que a ese tipo de proyectos verdad eh, yo conozco muy pocos casos en este momento se me olvida de una empresa que acorde creo que era una de las pocas empresas que en este país en algún momento se enfocó en el microempresario uh -huh. verdad y que a mí me decían mira los ejecutivos de acorde van y si la señora lo que vende son tacos y empanadas entonces lleguen y se sientan con la señora y le dicen mire ¿Y cuántos kilos de masa compra usted al, al, al, al, al día, a tanto, señor? Y dígame una cosa, ¿qué le echa? le echa? ¿Qué hace empanaditas de papa, empanadas de, de chicharrón, empanadas de frijoles, de qué más? ¿Y cuánto compra cada una de esas variedades y cuánto le cuesta? ¿Por qué, Max? Porque esa gente no conoce eso, pero hay que apoyarlos, ¿por qué? Porque son gente que se están tratando de ganar la qué la vida o que tienen años de ganarse la vida de esa forma, ¿verdad? Y tal vez con una pequeña inyección de capital y que han demostrado muchas veces que por años han sacado su negocito de empanadas y de tacos adelante y no tenemos mecanismos de apoyo para toda esa población. Y esa población se nos hizo todavía más que, más grande, ¿verdad? Cuando usted ve los niveles de desempleo que hemos tenido, no a la raíz de la pandemia, de hace más de qué, de ocho años, eh, Max, yo era una persona que durante 34, 35 años prácticamente escogía dónde trabajar ¿Mm? y decía, no, mira, no acepto esta oferta, pero sí acepto esta. O duraba 12 años en, en una institución y me llegaba una buena oportunidad eh, y decía yo, no, mira, eh, sí voy a ir, ¿verdad? Sí voy a ir. Entonces hoy yo también otra crítica que le hago a los bancos y tampoco es que por mi edad estoy en contra de la tecnología, estoy súper de acuerdo todo lo que agiliza la tecnología, usted ha visto lo de las clases, cómo nos llevó, por ejemplo, yo hacía mucha crítica a colegas Max, que cómo era posible que en las universidades un curso de finanzas lo dieran con una calculadora, por Dios, para mí una calculadora ya está totalmente ¿qué? obsoleta y está obsoleta desde hace muchísimos años. Ah, y que no enseñemos a nuestros estudiantes ahora gracias al tema de la pandemia, eso forzó a que los estudiantes que se matriculaban tuvieran que tener una ¿qué? una computadora y usar Excel para montar un flujo de caja y no hacerlo en el cuaderno ¿verdad? entonces hay tantas áreas Don Max que debemos mejorar hay tantas áreas en que le podemos apoyar a todas esas personas que tuvieron que hacer empresarios a la brava por las circunstancias que estamos enfrentando. Nosotros tampoco somos, eh, eh, o sea, somos parte de ese proceso también, ¿verdad? Donde nos hemos tenido que dedicar a diferentes actividades. ¿Por qué? Porque nuestra eh, experiencia profesional y demás eh, eh, no es tomada en cuenta del todo, pero que tenemos un gran potencial para ayudar con un nivel grandísimo de ética, ¿verdad? de no ir a aprovecharse, la señora que vende empanadas, de no ir a aprovecharse, sino ayudar a esa señora o a ese pequeño empresario a organizarse, a crecer, que tenga acceso a recursos cómodos, baratos, para que su negocio siga en marcha. Eh, Marco vea todo esto que usted está poniendo en la mesa ha sido un tema de nunca acabar, ¿verdad?, y que en el día a día, hey, no solo usted un servidor, o sea, el compañero Heiner, sean los que nos están viendo, y hey, solo lo vivimos, sino todas las personas y los que están metidos en esa parte, que es emprendedurismo, ha sido uno de los temas muy fuertes, muy difíciles, como usted lo dice, ¿verdad? El saber ubicarse desde un punto de vista que es lo que yo quiero, porque también hay muchas cosas, Marco, y yo las veo, cuando yo visito negocios, y así como usted le ha pasado, me ha tocado visitar, y yo sabía lo que es que me diga, vamos para la gerencia de producción, y, y resulta que estoy en el cuarto de pilas de una casa de habitación, ¿verdad? Viendo un montón de cosas, pero por lo menos yo valoro el autoestima de esa persona que me dice, vamos para la gerencia de producción, lo vamos a atender hoy en la gerencia mercadota. Entonces estoy en la sala de la casa de habitación, en la mesa. Eh, atendiendo a esta persona pero va uno a este detalle también como usted lo dice muy claramente y yo soy de esa partida, que uno tiene que tener siempre enfoque, y es lo que hoy también usted y yo le decimos a la audiencia, enfoque, ¿a qué me refiero? ¿qué es lo que usted quiere como emprendedor? ¿a dónde se va a dirigir? porque vea, Marco, una de las preguntas y yo siempre le hago a un emprendedor o una emprendedora ¿cuál es su tipo de negocio? Y cuando yo oigo respuestas que me dicen que hay venderle a todo el mundo, perdón, perdón, perdón, ¿a quién es todo el mundo? Y cuando me dicen, ah, no, a todo el país, y ahí es donde yo les digo, tienen logística para trasladar mercadería a Guanacaste, la abuela Heredia, Cartago, Punta Arenas y Limón en tiempo real, tienen capacidad de flete para pagar eh, todo lo que es el traslado a puntos de venta, bodega, tienen capacidad a la vez para atender las consultas de la gente porque hemos visto aquí en el mercado en su Marco, tanto usted como un servidor, casos interesantes que aquí uno lo sabe, lo sabe los ha analizado en el aula. Hemos sacado grandes revistas acá en de negocios a nivel nacional, empresas que empezaron como emprendimiento y hoy muchas de estas ya no están. A veces por un tema de logística, que ese es otro tema que yo toco muy seriamente, porque ahora una de las cosas que ha sido bastante fuerte y que es en esta parte, uno de los campos míos, es el tema del mercado digital y principalmente las redes sociales. Y es lo que yo le digo muchas veces a un pyme contesten en tiempo real cuando un cliente los está acaparando en redes sociales, en este caso un cibernauta o hay una comunidad de consumo que quiera saber más de ustedes, porque si lo dejamos en visto, esto no es una buena imagen, además de que si vas a dar un producto sepa enfocarse a quién se lo vas a vender, que yo siempre le digo a un dueño de negocio. O sea, ¿a quién le va a vender usted? ¿Dónde le va a vender? ¿Cuándo le va a vender? ¿Cómo le va a vender? Porque siempre yo le digo a la gente que tenga pequeños emprendimientos, primero, centrense en su campo de acción. Si es el barrio, si es el distrito, se centrense a lo más cercano para ir empezando a recopilar un poquito la parte financiera para ir consolidando modelos que sean, eh, por decirlo así, sostenibles en el crecimiento empresarial y viene esa otra parte el orden que hay que tener y el cumplir tareas porque a veces pasa un marco y yo sé que usted lo ha vivido que tal vez se pone tareas cuando visita a gente así que usted le dice bueno hagamos una estructura financiera y tal vez usted dice bueno no eh, hiciste la tarea de las cosas ay mira es que no te tenido chance y también viene otra cosa, el compromiso, porque no es que quiera tampoco eh, cortarle la cabeza a la pequeña y mediana empresa pero yo soy muy amante de ese campo los apoyo mucho, pero a veces hay factores que también a mí me han pasado, yo he visitado Pymes y hace yo digo, fulano, hiciste la matriz que te encargamos ay don max es que ay mira qué difícil es que y a veces llegar uno el mismo día de visita de consulta sentarse con esa persona y también viene una parte que es los compromisos yo siempre he dicho que el que tiene un negocio tiene una empresa es una responsabilidad que adquiere es una responsabilidad por la cual tiene que dar la cara el compromiso entonces don marco también veamos esa esa parte y usted lo ha dicho muy bien viene la cuestión esta de la parte equitativa la parte solidaria la parte como dijo usted eh, gobierno, qué mano está tomando para poder darle a un, empresario, a un empresario la facilidad de poder no solo insertarse en el mercado, sino darle, digo yo, facilidades. Y no estoy diciendo que sean cosas de quitar, sino facilidades para poder competir. Y el tema de en algún momento poder dar hasta esa debida asesoría. Y como usted lo dijo, porque a mí me pasó igual, no solo a usted, le cuento la cosa curiosa. Ellos eh, saben lo que decir a instituciones financieras, a instituciones de gobierno, a presentar propuestas así como usted, Marco. Y a mí me dicen, ¿Tiene tal cosa? No, por eso mismo vengo a presentarla. De qué pena, no tiene tal cosa, no puede, no puede hacer este proceso. Y yo a eso te digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si sí, aquí me estoy presentando para poder arreglar el asunto. Y, y te dicen simplemente, ¿por qué no está? Y listo. Y, y ahí viene eso que usted dice, la falta de empatía, la falta de asertividad y la falta hasta de, eh, podemos decirlo así, sensibilidad de parte de los funcionarios y eso es un tema muy delicado y yo siempre lo he dicho porque después andan diciendo en la, en la parte calle porque hablan mal de las instituciones y es donde yo digo, es que la persona en la cara de la institución y viene un tema muy importante que es la involucración de todos los, eh, los, los actores, pero volviendo a ese tema Marco, vea por ejemplo a algo muy importante cómo el enfoque y en todas las aristas, incluso puede ser financiero que en ese como se lo vea, cómo el enfoque es importante para una pyme o Marco que sepa qué es lo que está haciendo. ¿Por qué esto será tan vital hoy en día? ¿Y qué, qué, qué nos puede dar usted respecto como consejo sobre eso, Omar? Eh, vamos a ver, Max, qué difícil para toda esta gente, digamos, lo que le decía, que hay que hacer una división entre la PyME estructurada, que tuvo chance de planear un negocio y todo, y la PyME, yo precisamente, digamos, eso que usted apunta, eh, ese, ese ejemplo que acabas de dar me viene como anillo el dedo porque a este señor que yo te contaba que le estoy ayudando y que ahora podemos hacer las, las reuniones virtuales usted no sabe cuántas reuniones hemos programado y media hora antes eh, mira Marquito eh, miras que tengo un problema me salió una situación ¿por qué? porque ellos son eh, el que el portero son el defensa el que hace el pase en medio campo el que le hace el, el, el, el pase al extremo y el extremo que se encha para anotar un gol. Y él mismo tiene que ir a anotar el gol, ¿verdad? Entonces, no priorizan, ¿verdad? Ni, ni, entonces, todo es como, no hay un plan y todo es como ir a pagar, ¿qué? Incendios, ¿verdad? Eh, ahora que yo hacía, eh, estoy dando un curso de proyectos 2 y recibí la gente de proyectos 1, y entonces el curso que elaboré no lo elaboré con, con exámenes, sino que el examen era el desarrollo de todo el proyecto, desde el inicio hasta el final. Y vieras qué interesante ha sido cómo eh, la gente, primero, no investiga, la gente eh, no hace planes, eh, la gente piensa que puede seguir, por ejemplo, eh, Hoy los bancos, eh, vamos a ver, si Max no tiene un trabajo conocido y empieza a depositar un millón, después, tres meses después, dos millones, tres millones y hasta cinco millones, a Max lo va a llamar al banco y le va a decir, Maxito, ven acá, es que usted, ¿de dónde, de dónde está usted? El límite que tiene habilitado es un millón y ya va por cinco. enséñeme los documentos. Y no puede enseñar nada, porque no tiene nada, ¿Verdad? Entonces yo siento que a pesar de la premura que tengamos, a pesar, uno tiene que pensar en la organización del negocio. Si usted nunca organiza el negocio, hoy el negocio se le va a trabar. ¿Por qué? Porque, de por ejemplo, hay gente que fiscalmente ya no es, o están más bien con una deuda con Hacienda, o gente que se mete, se inscribe en Hacienda, y se le olvida que a pesar de que ya no está vendiendo, por ejemplo, se retiró del negocio, quedó inscrito y que todos los meses, aunque, aunque sea en cero, tiene que presentar su qué, su inscripción, eso, su declaración de, de IVA, y que si no eso tiene una multa de más de un millón de colones por mes, y cuando se dan cuenta tienen una deuda astronómica en qué, en Hacienda, y cuando van a retomar el negocio, usted no puede alegar, es que yo no sabía, ¿Ah? usted no puede alegar eso. Entonces yo siento que las empresas, por más pequeñas que sean, tienen que dedicarse a qué? A organizar, a organizarse. Decir, bueno, ¿cuál va a ser mi plan para esta semana? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cuánto vendí la semana pasada? Si fue que creó el negocio de la, noche, de la noche a la mañana, ¿cómo podemos hacerlo crecer? Aunque sea un sábado en la noche, aunque sea un domingo en la noche, ¿debe hacer un qué? Un plan de negocio, ¿verdad? Y ese plan de negocio, cuando usted oye palabras, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Si usted no sabe lo que es un término de inglés, entonces ya está desactualizado. No, no, usted lo que necesita es que le expliquen qué es esa cosa, ¿verdad? Cuando usted da clases, usted llega y dice, mire, necesito que me analice las tres decisiones que tomó durante el cuatrimestre. Profe, y no tiene un machote para eso. ¿Mm? Y le digo yo, ¿y para qué ocupo un machote? Le digo, usted lo que tiene que es analizar los diferentes escenarios, cómo fue usted tomando las decisiones, y en qué cree usted que falló o en qué cree usted que, que, que acertó y cómo podría mejorar para el futuro sí, profe, pero dirás que si me regalara un machote, entonces yo podría entender eso mejor ¿verdad? o Max, se lo pongo así resulta que flujo de caja en finanzas usted, ¿qué es lo que enseña? conceptos ¿verdad? conceptos ¿por qué? porque si usted le pone un flujo un, un, me pasó una anécdota increíble que resulta que para alumno si usted le puso ejemplos en los que de casualidad solo tenía que pedir prestado cuando le sobró plata más no supieron qué hacer ¿Ah? solo un estudiante me llamó y me dice profe es que a mí me está sobrando plata qué hago con esa plata yo diga una cosa si usted tiene un presupuesto de 200 mil colones y un mes le sobró 25 mil pesos y usted no es un consumista que porque le sobró 25 mil pesos lo fue a gastar, y yo, ¿qué haría usted? Sí, profe, lo guardo en el banco, le digo, entonces, usted ve que dentro de las opciones del ejercicio le dice, invierta o pida prestado, entonces profe, entonces lo invierto le digo, sí ¿sabes qué hizo la mayoría de la gente, Max? Lo puso como un préstamo en rojo ¿Ah? Le digo, yo, hasta, hasta ahora yo entiendo, le yo les dije, le dije así, lo regañé y yo, ¿dónde se les ocurre a ustedes que uno va a pagar una deuda que no tiene, porque eso fue lo que hicieron ustedes, ustedes fueron a abonar un préstamo que no existía, entonces que yo le digo, mire Banco Nacional, recíbeme esta plata, no se la debo, pero a ver dónde la aplica, porque yo no sé qué hacer con ella, ¿verdad? Entonces, más, yo creo que todo pasa por la qué, por la organización y el costarricense, eh, muchas veces estamos acostumbrados a pagar incendios, ¿verdad? Eh, no hacemos, yo siempre le pregunto a mis alumnos, ¿cuál de ustedes tiene un presupuesto? ¿Verdad? Y lo cumple. ¿Por qué, Max? Porque la magia de las tarjetas, lo más fácil es que, ir a pasar la tarjeta, ah, mm. si, si existen bancos que, yo le voy a contar otra anécdota, o sea, hubo un banco que yo estando sin trabajo, y yo le dije al ejecutivo que no me diera la tarjeta, porque yo no tenía trabajo, y me dijo, Marco, ayúdeme, <risa> dice, la porque yo gano una comisión, ¿por qué? Por, por, por colocar y yo así ah, le digo, pero ojo a lo que yo le estoy diciendo le digo, por dicho usted se topa con una persona responsable si esta tarjeta no tiene ningún costo para mí pues yo la recibo porque después me sirvió verdad me sirvió para un plan que yo tenía y pensé en ese momento en eso pero me prestó más una tarjeta con un límite importante y, y entonces yo lo que digo la gente tiene que organizarse la gente tiene que saber que si ya agarró la ruta al emprendedurismo, tiene que hacer las cosas lo más ordenadas posibles. Eh, en esos proyectos que le digo que estaban organizando los alumnos, imagínense que había negocios que ya estaban, que el negocio de mi mamá que vende cosméticos por internet, y le digo yo, a ver, una, una de las fases del proyecto es la parte legal. Le digo yo, ¿Dónde está la parte legal de este proyecto si usted... Eh, lo vio teóricamente que había que hacer una parte legal. Ah, profe, es que la gente que hace esto no tributa. Le El hecho de que no tribute no quiere decir que usted no le tenga que aconsejar que sí lo debe hacer. Usted cumplió. ¿Verdad? ¿O qué pasa, por ejemplo, lo que usted decía de las entregas? Bueno, actualmente la, las entregas, creo que la, la gente que utiliza más eh, para entregas es eh, Correos de Costa Rica pero recién vimos que Correos de Costa Rica presentó un informe financiero en que tiene 225 millones de, de pérdidas, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si es la única empresa que tenemos para ese negocio, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Si usted alguien le pidió allá por, por no sé qué zona de Guanacaste, ¿qué es la ventaja de, de Correos de Costa Rica? Que se lo lleva hasta la puerta de la casa de esa persona. En cambio, las otras empresas te lo dejan, ¿qué? Si es Guanacaste, te lo dejan en, en, la, en la base, y a veces de la base, al lugar donde me están comprando, es muy grande, muy largo. ¿Y qué pasa si una persona te dice, mira, yo no recibí ningún paquete? Y no tenés un mecanismo para verificar que efectivamente esa gente recibió el qué? El paquete. Max, hay tantas cosas que podían pasar que yo que estudié, por ejemplo, eh, una maestría en riesgo. El tema del riesgo operacional, ¿verdad? Que eso, tal vez usted me diga, Marco, pero ya eso es mucho más sofisticado. Sí, pero es un mapeo que deben hacer las empresas de por lo menos decir, bueno, ¿qué pasa si no se cumple eso? ¿Qué pasa si no se cumple el otro? ¿Qué pasa si mandé un paquete de 100 mil pesos a través de correos de Costa Rica y Max vivía allá por la zona de Ciczaola, y Max me llama que ya transmitió la plata y que Max dice: A ver, mándeme el paquete. Yo nunca lo recibí. ¿Ah? Y no tienen forma, o la empresa a la que les presta ese servicio no tiene la forma, ¿verdad? Yo le puedo decir: Max mandó a la tía a recoger el paquete y luego, digamos que la tía se lo haya entregado a Max. Y si usted quiera jugar un poco de vivillo y llamar y decir: Mire, yo no recibí nada. Mire, aquí tenemos una firma, ¿y de quién es? ¿Eh? Yo no sé quién es esa señora. El que, pedí, el que hizo el pedido fui yo. Eso es un tema de qué? De riesgo. Imagínense una pequeña empresa que manda un pedido de 100 mil pesos y que esos 100 mil pesos los tengan que volver a reintegrar o tengan que volver a mandar el pedido. Son temas de riesgo que la gente no mapea que eventualmente... ¿Por qué? Porque en su ansia de vender y vender y vender, no planifica ese tipo de cosas, ni piensa en ese tipo de cosas. Entonces, Max, son tantas aristas a la hora de organizar una empresa en las que debemos pensar, debemos sacar tiempo, ¿para qué? Para planificar, debemos tener, para analizar el negocio, mire cómo nos fue esta semana, hagamos un resumen, pero ¿qué nos interesa? ¿Ah? Al estilo pulpero, Max, que decía uno antes, ¿ah? ¿cuánto me cayó la bolsa? Pude pagar las materias primas y sí las pude pagar y me quedó tanto para comprar el diario de la casa. Entonces, eh, obviamente uno comprende, repito, al que se tuvo que ir a, a, a hacer su negocio a la brava, pero ya las empresas que están medianamente ¿qué? constituidas, que tienen ciertos años, usted se encuentra con cosas. A mí me tocó recientemente una experiencia de trabajar en una empresa bastante... Empresa mediana tirando a grande y, y les ha ido muy bien, Max, pero es increíble la serie de falencias que yo veía a nivel ¿qué? a nivel interno, ¿verdad? Y en lugar de uno poder aportar su experiencia por las cosas que uno señalaba, eh, al final terminaron tildándolo a uno de una persona que qué. Como que alguien le pretenda a uno enseñar cuál es la diferencia entre una venta y una facturación, ¿verdad?, como que usted llega y hace todo un evento para aprobar un organigrama y la semana siguiente le hace cambios a ese organigrama, ¿verdad? Eh, como que le digan, mire, eh, en tal lado eh, vamos a tributar 100 mil dólares, pero yo necesito que llegue solo a 10 mil. Entonces, qué difícil para uno, y se lo digo en, a nivel personal, a mí trabajar para una empresa así me cuesta demasiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene, tiene que tener cierto nivel de ética. Cierto nivel no, uno tiene que tener ética. Y hay una, un elemento que lo que más se ha perdido en nuestra sociedad es la ética. Entonces, mientras yo me beneficie más, ¿qué importa a los demás? ¿verdad? Yo me eché la plata a la bolsa y a mí me benefició, a mí me yo seguí recibiendo un salario. Aunque yo sé que lo que hice no era éticamente correcto y que podía traerme problemas futuros. Usted ve esa gente del famoso caso de Cochinilla. ¿Cuántos tal vez pequeños empresarios, eh, pequeños trabajadores o trabajadores de nivel medio o bajo los enredaron por un bendito almuerzo? ¿no? Que a lo mejor ellos ni siquiera sabían... ¿no? ¿Cuál era la procedencia del qué? Del bendito almuerzo. ¿Y por qué era que se estaba dando el almuerzo? Que el jefe le dijo, mira, acompáñame. ¿no? Te invito a almorzar. ¿no? Y el hombre no sabía cómo estaba la jugada. ¿Verdad? Entonces yo creo que es un tema, Max, que aquí hay mucha gente inteligente en este país. Lo que pasa es que a veces esa inteligencia la dejamos de lado para jugar de qué? De vivazos. ¿no? El tico... Eh, no sé, yo he tenido la oportunidad a nivel de clases de tratar con gente colombianos, con gente de otros países, que la vida les ha costado mucho. La gente que se dedica a cosas serias, Max, ¿verdad? no los que se dedican a otros negocios irregulares. Y uno ve el afán de lucha que tiene esa gente, ¿verdad? El, el poder de decir, no, yo no espero que el gobierno me lo dé todo, yo trato de salir adelante... Y se unen, lo que yo les decía hace un rato, profesionales, unámonos, tratemos al pequeño empresario. Yo no voy a pretender que un pequeño empresario que vende 3 millones de pesos me pague eh, 500 mil pesos por mes. ¿Por qué? Porque lo estoy matando. Pues yo puedo empezar a cobrarle 50 mil, 75 mil pesos y decirle, mire, esta va a ser mi cuota inicial vamos, yo le voy a ayudar a ordenarse a esto, eso sí, usted tiene que, que, que escucharme, porque ese es otro tema, hay empresarios que los, uno les da consejos, ah no esto no se hace así, si no se hace asado, ¿verdad? lástima que creo que ya estamos limitados con tiempo para contarte una anécdota en ese sentido, de un colega que, que o oh, así rápidamente te lo cuento un colega se dio cuenta que estaban robando la empresa, ¿verdad? y la empresa era de un matrimonio entonces, resulta que el que entraba, no a robarse, sino a coger inventario y no lo registraba, era el esposo de la dueña, ¿verdad? Dos fines de semana. Entonces, él llegó y detectó el asunto, entonces lo llamó a los dos y les dice, mire, es que tenemos un problema, ya detectamos quién era el que se llevaba las cosas, y él no lo trató un ladrón, sino yo lo que le pido es que no importa que se lleve las cosas porque usted es el dueño, pero por lo menos registre lo que, ¿qué? Lo que se llevó. Entonces la señora le contestó, mira, el negocio es de nosotros dos y nosotros hacemos aquí lo que nos da la regalada gana. Entonces le dice él, mira, entonces la verdad es que yo no estoy haciendo nada acá. Dice, porque ustedes me trajeron aquí para ordenarles el negocio. Y la verdad es que ustedes lo que menos quieren es que yo les ordene el negocio porque el problema empieza, ¿por qué? Por ustedes. Entonces con ese tipo de actitudes, Max, ¿ah? ¿eh? No avanzamos mucho, ¿por qué? Porque privilegiamos el orgullo, el ego, que hacer las cosas bien. Eh, Marco, todo esto que usted nos ha mencionado, bueno, ¿qué puedo decir? Hey, es el pan nuestro cada día que uno le ha tocado vivir, y ahora que usted decía esto, porque esto no es de solo una hora, aquí podemos hablar, puede ser hasta días, semanas, hablando del tema, porque es que es muy amplio, Marco, todo lo que uno ve, y precisamente ahora que usted ilustra esa anécdota, viera que a mí me pasó también, y no ha sido una vez, ha sido varias, que uno llega a lugares donde hay la parte familiar, versus su pime, que ese es otro tema también muy peculiar de abarcar, Marco, y a la audiencia y que llega uno a donde viene a ver el orden financiero que es lo primero que uno toca pues a mi área de mercadeo es lo primero que yo veo yo quiero ver los libros para ver cómo anda el asunto empresa que hace, me he encontrado que no hay libros, hace, me he encontrado que no hay finanzas. ¿Y qué me encuentro yo cuando hago revisiones de cierto tipo? Por ejemplo, cosas como esas que usted dice, tomarse la plata, en el negocio como uso personal, que ese es otro tema que también yo lo digo en la parte estructural financiera. Si tú te tomas la plata como uso personal, ya vamos mal. Empecemos por ahí, ya vamos mal, porque si la vas a utilizar para cosas innecesarias. Y me ha pasado que hay gente que me dice, eh, vea Max, aquí yo soy el dueño y nadie me tiene que estar fiscalizando ni diciendo qué hacer, para eso yo fundé la empresa y sé lo que hago y soy el que sabe, y entonces ahí es donde yo digo, ¿no? mi labor está haciendo entonces sí. en vano la verdad no tengo nada que hacer aquí, porque de ahí, si no se van a acatar las recomendaciones, no tenemos razón de ser, entonces Marco Marco, eso mismo que ustedes eh, lo vemos también el día a día a veces, el cambio de mentalidad paradigmática en un empresario emprendedor, emprendedora eh, cómo saberle decir a una persona las cosas en otra empresa, a mí me pasó igual, también muy reconocida acá en el medio con tinte familiar, el señor creyó que yo le iba a despedir y no, no, para nada no era mi objetivo, más bien era aprovecharme la experiencia de él y poder ver cómo montábamos todo el orden en la empresa y me recuerdo que él decía, pero es que <coughs> ¿qué es lo que usted viene a hacer? Le digo, no, yo vengo a aportar, yo no vengo a despedir yo vengo primero a ver cómo anda la lectura de la empresa y me decía, pero es que ¿cómo es eso de controles? digo es que es muy importante para saber tener un adecuado uso de los recursos y me decía ¿pero cómo? y yo y, y eso fue un tema que al final yo también dije no, ya esto no es conmigo, Porque si la persona no reflexiona, eso es muy importante y para cerrar acá, Marco ¿qué reflexión, consejo, le podemos dar a un empresario PYME en materia financiera? Sí, yo le diría que, que se ordenen que entre eh, que ingrese al tema que, de la legalidad eh, usted me puede decir ve que uno bien manejado porque vamos a ver Max hay gente que hace compras pagando impuestos y vende sin impuestos lo que está haciendo es perdiendo el impuesto que, que paga porque el hecho de que uno se ponga legalmente no quiere decir que uno tenga que pagar impuestos ¿por qué? porque también si usted paga impuestos entonces es eso usted lo que lo va neteando ¿verdad? usted lo, lo va metiendo y al final a lo mejor más bien te quedan hasta saldos que a favor, ¿por qué? porque normalmente las compras de materia prima van más rápidas que ¿qué? que, que el, el nivel de ventas ¿por qué? porque siempre tenés que manejar un ¿qué? un stop, un inventario ¿verdad? entonces ¿y por qué les digo esto? no soy candidato de ningún gobierno, ni soy estoy apoyando, sino porque es increíble cuando usted no hace las cosas bien, lo que usted se pierde a nivel después de qué, de costo de oportunidad, cuando se le presenta alguna situación en la que su negocio puede crecer, pero usted no tiene qué, usted no tiene dónde acudir porque ya en lugar de, de para decirle algo, si estás vendiendo cloro, en lugar de vender 500 cloros por semana, hubo una empresa que le está pidiendo mil cloros por semana porque es un distribuidor entonces le está, y usted dice, ¿y a dónde agarro la plata para ir a comprar materia prima? entonces si usted no tiene estados financieros, ¿verdad? Entonces nadie le va a prestar, y el margen de ciertos negocios es tan tan pequeño, que si usted va a pedir préstamos a la calle al 3%, al 5%, al 10% mensual, ya el margen no le dio, entonces ahí es donde su negocio pierde la oportunidad de, de crecer. ¿Que la empresa necesita un carrito? Bueno, ahí, ¿cómo vamos a ir a pedir un préstamo? Yo vendo mucho, pero resulta que en ningún lado está. Ningún, en ningún lado está registrado que usted vende 3, 4 millones por semana. Entonces yo les digo, contraten, vamos a ver, no hagan subastas de contadores, contraten a aquel contador que sea serio, que sea responsable, que por lo menos le señale los peligros de las decisiones que usted está qué tomando y les diga, mire, es que esto no se puede hacer, que un contador público le dice, mire, es que usted mientras no importe a, a nombre suyo, ¿verdad? Y no venda legalmente, entonces yo no le puedo qué hacer ninguna certificación, ¿por qué? Porque al final te estás jugando a nivel profesional estás lidiando con qué? Con el machete que vos tenés verdad Entonces contratemos a personas serias porque desgraciadamente más dentro del ramo de nosotros y entre todos los ramos profesionales existe gente que por ganarse una plata tampoco hace las cosas de la mejor forma, tampoco da los mejores consejos y al final desgraciadamente uno como profesional cuando usted está asesorando a una persona que no se rige por ciertas reglas y ciertos valores éticos mejor hacerse un lado. ¿Qué le puede hacer falta la plata? Si sí, le puede hacerle falta la plata, pero es mejor eso a dormir en una cárcel, a dormir en un lugar que su nombre sea puesto entre dicho a nivel profesional. Ah, no, no, mira, grado, los bancos, los bancos ya fichan a ciertos asesores que meses después de que otorgaron un crédito porque son especialistas en make it up, ¿verdad? en maquillaje, ¿verdad? Llega y le dice, ah, no. Si viene Marco Montero asesorando a ese cargo mejor ni vea ese crédito porque viene maquillado. Entonces también tenemos que cuidar el nombre, Max, y tenemos que adaptarnos a las posibilidades que tiene una PyME. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de las personas que debemos ayudar a la, ¿qué? A la gente. Nos ayudamos nosotros y les ayudamos a ellos a orientarse. Entonces, si usted quiere poner una empresa verdad, si quiere que esa empresa vaya creciendo poco a poco, Tarde o temprano va a necesitar capital de trabajo. ¿Por qué? Porque usted viviría en Alicia, en el País de las Maravillas, donde yo le compro a Max y le vendo a Heiner. ¿Verdad? Entonces Heiner me pidió una computadora y yo le digo, Maxito, mira, necesito una computadora moderna tal y tal. Así sí, vení por ella. Y con suerte Max me, eh, sí, eh, me dio crédito de un día, yo voy y se la entrego a quién? A Heiner. ¿Verdad? Y entonces no tengo que tener inventario ni nada, ni tengo que tener capital de trabajo. Pero repito, eso es Alicia en el País de las Maravillas, tener un negocio de ese tipo, ¿verdad? Siempre voy a necesitar capital de trabajo, siempre voy a tener que cubrir costos operativos y demás. Entonces no condenemos el futuro de nuestras empresas por no hacer las cosas de la mejor forma, ¿verdad? Entonces eso es lo que les puedo decir. La parte de ordenarse financieramente al final tiene un premio. ¿Verdad? Todos sabemos que hacer negocios max no es fácil, no es sencillo, el mercado está muy difícil, la capacidad de compra del consumidor está seriamente dañada, seriamente disminuida. Entonces eh, se conjugan una serie de factores que no es fácil enfrentarlos, ¿verdad? Pero yo creo que hacer las cosas bien y hacerlas, tratar de hacer las cosas en forma correcta para pensar que nuestro negocio vaya creciendo poco a poco, es indispensable en estos tiempos. Eh, don Marco, qué bonita la ilustración que usted nos hizo en esta hermosa tarde y que no solo es un tema de que lo veamos solo como una ilustración, sino es una reflexión, pero una reflexión de hacer, de ejecutar, porque todo esto que se está mencionando es una fuerte realidad que estamos viviendo mm -hmm. en nuestro medio, cosas pues es que se han dado, que usted lo ha dicho, grandes escándalos, y que uno tiene que mantener su integridad, su ética, que la libertad, de verdad, dice si uno, no tiene precio, pero también el prestigio, la parte eh, credibilidad, y bueno, y ya cerrando esta parte de nuestro espacio, Marco, eh, todo aquello empresario o empresaria que lo quiera ubicar, ¿dónde podemos localizar a don Marco Montero para asuntos de asesoría, consultoría, capacitación? Bueno, mi teléfono es eh, 83-19-2762 y mi correo electrónico es mm, mar, o sea, Marco Sinao, Montero@gmail.com en eh, cualquiera de esos dos eh, teléfonos yo normalmente soy una persona muy comprometida y soy de los que me arrollo las mangas y me adapto repito a las necesidades de qué de la persona verdad eh, muchas veces a uno le pueden decir ah no hombre ese carajo con ese currículum con lo que sabe no sale carísimo bueno también hay que tener eh, la voluntad de, qué? de ayudar a la gente, ¿verdad? De ayudar a la gente y uno adaptarse a las posibilidades de que, de esas personas, ¿verdad? Tampoco se trata de llegar y, y cobrar sumas exageradas para estos tiempos, ya uno entiende que esos tiempos que pasaron, ¿verdad? Que no son los mejores y que uno, eso sí, después de que el trabajo de uno de sus frutos, pues se pueda... Eh, éticamente revisar las condiciones que la gente tenga, ¿verdad? En todas las áreas, eh, eso pienso yo. Si usted tiene empleados o gente que le ayuda a usted, yo siempre he dicho que uno debe repartir los, ¿qué? los panes de la forma eh, idónea. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene eh, gente que le ayuda a uno, uno debe agradecer y no pensar, ah, no, para eso le estoy pagando. No, no. Cuando uno, uno habla de habilidades blandas, de que te llaman de un trabajo ofreciéndote eh, un empleo y después ni siquiera te, te, te, te contestan el teléfono, ¿verdad? después de que te buscaron, eso es... Eh, hoy todo el mundo habla de habilidades blandas, de Max, y no todo el mundo los aplica. ¿verdad? Y, y me refiero al sector público, al sector privado, a todos los sectores de este país. verdad Hablamos mucha paja sobre habilidades blandas, pero resulta que muy poca gente las que Se las piden, pero muy poca gente las aplica. Eh, don Marco, muy cierto. y De nuevo le digo a Marco, gracias por estar por acá. Eh, va a ser la primera de muchas, ¿verdad? Prepárese, va a ser la primera de muchas, vamos a tener por acá con variados temas porque esto hay mucho que hablar. Y don Marco, agradecido, ¿verdad? Y que comparta con nosotros, igual a la audiencia, también agradecidos de que hayan estado acá con nosotros, que sí nos han estado viendo, y que siempre esto siga siendo eh, grandes momentos de negocios, igual a eh, todos aquellos que nos escuchan, siempre nos sintonizarán en www.cartagomedios.com o en Facebook eh, Cartagomedios, y que. De hoy en ocho seguiremos hablando de grandes momentos de negocios. De verdad, Marco, muy agradecidos y hey, un honor haberlo tenido por acá en nuestro espacio. Muy agradecidos con ustedes por la invitación y aquí estamos a disposición de ustedes, a disposición. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Como dice usted, podríamos hablar semanas enteras de un cúmulo de experiencias que hemos tenido a través de nuestra trayectoria profesional. Y aquí estamos para servirles y muchísimas gracias tanto a don Heine como a usted por la, por la oportunidad. Muchas gracias y a nuestra audiencia hoy les decimos buenas tardes, nos vemos de hoy en ocho en grandes momentos de negocios y muchas gracias.